En el caso de Providencia, que se encuentra ya en etapa de preparación, eh, se pueden permitir reuniones en torno a 50 personas. Eh, las personas estaban reunidas específicamente justo en la comuna de Providencia, frente al Teatro de la Universidad de Chile, por lo tanto, carabineros, eh, que ya se encontraba desplegado también, y como viene siendo habitual todos los días, en este lugar, ayer hubo un mayor contingente de todas formas acá en Plaza Baquedano, eh, a través de altavoces, mediante un perifoneo, se dio cuenta ya que habían superado esta cantidad de personas zonas y que desde el punto de vista sanitario eh, debían ya retirarse de este lugar, puesto que se estaba eh, pasando a llevar o infringiendo también esta normativa, insistimos, normativa sanitaria, dado además el contexto de pandemia. Todo esto generó ya posteriormente incidentes y enfrentamientos en Plaza Baqueano, eh, esto antes ya de los incidentes que tuvieron lugar durante la tarde-noche en otras zonas tal como nos contaba nuestro compañero Julio Sánchez. ¿Qué fue lo que ocurrió acá? Acá finalmente todo esto terminó con un saldo de él, 17 personas detenidas y además tres carabineros que resultaron heridos. Algunos incidentes específicamente cercano a la misma Plaza no pero además hubo un grupo que se trasladó hacia el puente Pío Nono, en Pío Nono con Santa María, y además hubo incidentes, también se levantaron y se prendieron barricadas en ese lugar, debido a que algunos se trasladaron hacia ese sector, una vez que ya fueron dispersados desde las inmediaciones de la Plaza Baquiano. Vamos a escuchar el ambiente, el momento específicamente, Karim, donde los Carabineros le solicitaba entonces a quienes se encontraban reunidos en este lugar, que ya aparentemente necesitaban estaban infringiendo ya una norma sanitaria debido a que había ya un número mayor de personas que estaban congregadas.